Esta moción habla de dos cosas y de dos compromisos que adquirió el señor Recuenco con Ciudadanos y Ciudadanas de Leganés. En el pasado pleno, usted se comprometió a defender las urgencias de nuestra ciudad. A día de hoy, ni, está, ni se las esperan las urgencias. Eh, están planteando que solo va a haber servicio de enfermería, tanto en Los Pedroches como en La Fortuna. Y usted, y usted, y usted corrió raudio veloz a hacerse una foto anunciando que abrían las urgencias. Segundo, no sé si recuerda, eh, presentamos una moción para que abrieran una nueva línea en el, en el Pablo Neruda. Usted se comprometió a abrirla a cambio de que yo retirara el cuerpo de mi moción. Así lo hicimos, confiamos en su palabra. Hoy ya sabemos que su palabra no tiene absolutamente ningún valor y por eso queremos que se le repruebe. Queremos que se le repruebe, porque usted tiene todo el derecho del mundo a defender su posición ideológica, a defender que cree que usted cree que, es que no es necesario que haya urgencias en nuestra ciudad. O podría haber defendido que usted cree que no es necesario que se cumpla aquello que hablan ustedes de la libertad de elección. Esto solo es cuando no es en un centro público. Pero usted optó por comprometerse en cosas que luego no ha podido cumplir. No sé si es esa incapacidad, que a usted la señora Ayuso no le hace ni caso o que realmente es usted un mentiroso profesional. No lo sabemos. Pero lo cierto, lo cierto es que se comprometió y no ha cumplido y creo que esto tiene que ser reprobado en pleno municipal.